Hola otra vez, soy Pancho de Respiración. ¿Sabías lo que es la calidad del aire? Para conocer este concepto debemos recordar lo que es el aire y entablar una definición un poco más técnica de lo que es contaminación atmosférica. El aire es ese fluido gaseoso que rodea a todas las personas y cosas en la Tierra y que tiene una composición que varía con respecto a la altura. Bien, la composición que nos interesa es la composición del aire a nivel del mar, en la troposfera. Esta composición corresponde a un 78-79% de nitrógeno o entre un 20 y un 21% de oxígeno y este 1% restante corresponde a otros gases en menor concentración como el argón, como el metano, como el vapor del agua, como el dióxido de carbono. Entendemos como contaminación atmosférica a cualquier perturbación en la concentración natural de los gases que constituyen nuestro aire. Eso quiere decir de que cualquier emisión de la humanidad, ya sea gaseosa, ya sea de aerosoles, ya sea también de material particulado, provoca contaminación atmosférica. Eso quiere decir de que nuestra mera existencia como seres humanos provoca impactos ambientales, los cuales son inevitables. Y que por lo tanto, al ser inevitables, definimos una escala de que es más perjudicial y menos perjudicial, ya sea para los seres humanos y también para el resto del medio ambiente, para el resto de la biodiversidad. Y me refiero a inevitables cuando hablamos de el exhalar una concentración distinta de gases al caminar y levantar polvo desde el suelo y contaminar el aire cercano al encender un aparato a gas, el cual emite dióxido de carbono y agua, o al encender también leña para poder calefaccionarnos o calentar nuestros alimentos. Estos niveles de contaminación permisibles están definidos para la protección del ser humano y su salud en la norma primaria de calidad de aire y en el caso de la preservación y la protección de la naturaleza y la biodiversidad en la norma secundaria de calidad de aire. En este video nos enfocaremos en la norma primaria que protege la salud de las personas. Según la última actualización del inventario de emisiones de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, el 91% de las emisiones de material particulado fino, material particulado 2,5, tienen su origen en la quema de leña. Y con respecto al resto del sur de Chile, alrededor del 89% las emisiones de material particulado, ya sea material particulado grueso 10 o material particulado fino 2,5, tienen también su origen en la quema de leña. Eso quiere decir de que nuestro principal contaminante atmosférico es el material particulado. Por lo tanto, es interesante que revisemos la norma primaria de calidad de aire enfocado al material particulado 10 y al material particulado 2,5. Para el caso del material particulado grueso, el material particulado es de 10 micras, MP10, cuyo tamaño cabe en una quinta parte del diámetro de uno de mis cabellos, ¿bien? Eh, la norma primaria define que podemos respirar al día como máximo 150 microgramos partido en metro cúbico de este contaminante. Además, todos los contaminantes atmosféricos, incluido el material particulado 10, tienen mediciones anuales, las cuales se calculan mediante el promedio de las mediciones mensuales en un año, que a su vez se calculan mediante el promedio de las mediciones diarias en un mes, que a su vez se calculan basadas en el promedio horario de las mediciones en un día. Para el caso del material particulado 10, el límite anual corresponde a 50 microgramos metro cúbico. Recordemos entonces, la norma primaria de calidad de aire para material particulado grueso, material particulado de 10 micras o MP10, corresponde a 150 microgramos metro cúbico día y a 50 microgramos metro cúbico año. El material particulado 2,5 o fino, cuyo tamaño cabe en una 20 parteava del de diámetro de mi cabello, Corresponde a uno de los materiales particulados más peligrosos y los cuales ingresan casi directamente hacia nuestros alveolos y se procesan en nuestro flujo sanguíneo provocando enfermedades tales como morbilidades cardíacas, respiratorias, cerebrales e incluso reproductivas. En el caso del material particulado 2,5, la norma diaria corresponde a 50 microgramos metro cúbico, mientras que la norma anual se define como 25 microgramos metro cúbico. Es de interés además conocer cuáles son las guías de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la exposición humana al material particulado. Para el caso del material particulado 2,5, la OMS nos recomienda tener un límite máximo permisible diario de 25 microgramos metro cúbico, mientras que a nivel anual tenemos una recomendación máxima permisible de 10 microgramos metro cúbico. Con respecto al material particulado 10, la OMS nos recomienda un límite diario de no más de 50 microgramos metro cúbico y nos recomienda de forma anual no estar expuestos a más de 20 microgramos metro cúbico. Las diferencias entre los límites de exposición a material particulado ya sea de la OMS o de la normativa chilena de calidad de aire, están justificados en base al principio de gradualidad de implementación normativa, los cuales están discutidos para el caso del material particulado 2,5 en el Decreto Supremo 12 del Ministerio del Medio Ambiente y para el caso del material particulado 10 en el Decreto Supremo 59 del Ministerio y Secretaría General de la República. De todas formas, es bueno discutir de que estos motivos están basados en la disponibilidad presupuestaria del Estado, de la Nación de Chile y, por supuesto, también en base a la factibilidad técnica de la implementación de estas normativas en el plazo estipulado por las mismas normas. Para finalizar, es importante que sepas de que los niveles de exposición de contaminación atmosférica en ciudades como Padre de las Casas, Temuco, Osorno o Coyhaique, a veces supera hasta en 10 veces la normativa de calidad de aire chilena y que por lo tanto hasta en 20 o 25 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es alarmante. Por lo tanto, es importante idear soluciones que no solamente vengan desde el poder estatal, sino que también nazcan desde la ciudadanía per se.